de comunicación que Dios utilizó como canal, especialmente al señor Marino Zapete y José Gutiérrez, quienes se identificaron plenamente con esta lucha. A la Asociación de Profesores ADP, a la comunidad, a las maestras, a los demás estudiantes, a todos. Muchísimas gracias.